Logante, logante, logante, logante, logante, logante. tengo mani obra que tú no te la sabes. Eso no se come ni con pan ni con casabe. No te lo imagines que no va a salir por cable. Soy el importante a que buscan como un capo. Soy interesante cuando hablo español. Enamoro más si te hablo en inglés. Certificado tengo mi secreto es bilingüe. Money, money, money, con la Wii everyday. Money, money, money, money, money, Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, con la we everyday. Capo, capo, capo. El gante del de los capo capo capo capo capo capo capo capo capo capo capo capo me siento como el gante del de los capo con lo gante lo gante con lo gante lo gante con lo gante lo gante con lo gante lo lo gante lo lo gante me siento como el gante del de los capo De los capos, de todo el joseo que yo tengo por ahí Tengo el buceo que tiene los aquí. Las mujeres abusan cuando dicen domini Mando el saludo presentando mi país Tengo los colores, se lo estoy dejando ver Yo no doy vela porque vine a romper No se hace coro con gente retrasada Vivo el presente con dinero en la caja La posición más alta está rodeada de victoria Ya la conseguí ahora, es trayectoria Lo que se cosecha tú lo haces con esfuerzo Si te pones lento te jodiste en este juego Capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo, capo. Me siento como el gander de los capos capo,